Hoy cumplimos ocho años, ocho años de trabajo incesante, urgente y valiente al lado de familias que buscan verdad y justicia. Ocho años en los que cada día aprendemos una y otra vez de quienes buscan a sus desaparecidos. Tenemos ocho años de encontrarnos con personas y familias dispuestas, valientes e incansables. Ocho años en los que seguimos buscando justicia para los hermanos Román, para Carla Pontigo para 72 personas asesinadas en San Fernando, para 49 asesinados en Cadereyta, para todas las y los migrantes desaparecidos. Ocho años en los que aún buscamos a 22 personas de un mismo San Luis de la Paz. Ocho años de colaboraciones para que todas y todos los asesinados en México puedan retornar a casa, para que sus familias tengan un poco de reposo. Ocho años de formar cúmulos de voces que se niegan a ser silenciados hemos tocado incesantemente puertas para señalar que la deuda con quienes nos hacen falta es enorme. Y hemos viajado de ida y vuelta construyendo puentes entre una región que comparte historias dolorosas. Llevamos ocho años en los que nos hemos explicado y discutido una y otra vez la complejidad de la región, de entender que a México, Guatemala, Honduras y El Salvador los unen no solo el dolor, sino también las personas dignas que firmemente gritan los nombres de sus desaparecidos, y con quienes gritamos que no descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlas. Ocho años de acompañar y acompañarnos. Ocho años donde el corazón se nos ha quebrado ante tantas injusticias. Pero también, ocho años donde juntamos nuestros mismos pedacitos porque entendemos que, a pesar de todo, tenemos un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia.